Feliz año nuevo chicos, feliz 2022. Vamos a empezar con el primer episodio del cotorreo coreano de 2022. ¡Dale el intro! Hola, este es el cotorreo coreano. Chicos, bienvenidos a otro episodio Estoy muy muy feliz de estar aquí otro día con ustedes ¿Cómo han estado, la semana pasada no subí un episodio aquí en este canal Porque la verdad fue la primera semana de enero de 2022 Sabía que muchos de ustedes iban a estar con familia, con amigos Yendo a muchas fiestas, este yo pensé que no iban a escuchar mucho el podcast o ver videos, aunque lo suba en la primera semana, porque yo tampoco veo mucho YouTube cuando es la primera semana de, de 2022 o un nuevo año, solo porque... Ese es el tiempo cuando estás más con gente, ¿no? Estás más afuera. Pero esperé hasta hoy para finalmente poder hablar con ustedes. Los extrañé bastante. Sé que he estado tratando de subir más videos aquí en este canal. este Y estos días, por mucho tiempo, la verdad, el año pasado, creo que estuve muy... No voy a decir infeliz, pero más como no estuve satisfecha con el tipo de contenido que estaba subiendo en mi canal solo porque creo que lo estaba haciendo nada más por hacerlo, porque no tenía ideas y nada más lo estaba haciendo, ¿no? Pero, y gracias a todos ustedes que siempre aman mi contenido, cualquier cosa que subo aquí en este canal lo aman. Muchísimas gracias y a todas las personas que me siguen viendo, pero... Como que fui por un momento de refreshing y de que pensar en diferentes contenidos que yo quiero hacer. Y la verdad llegué a un punto en donde dije, ¿sabes qué? Voy a hacer el contenido que en serio quiero hacer. Y cuando no tengo contenido, o sea, no tengo nada en mi mente, la, la verdad no quiero forzarlo. No quiero subir algo que parezca que no estoy como divirtiéndome demasiado. Este, siempre, cuando quiero, siempre cuando hago contenido quiero estar feliz, quiero estar... Contenta con lo que estoy haciendo, divertirme bastante, al igual que porque siento que si yo no me divierto en el video, siento que se nota mucho a las personas que también me están viendo. Este, y solo quiero por, poder poner videos y contenido en este canal que nos haga feliz, feliz, feliz. Este, así que estos días he estado subiendo contenido en mis dos canales, la verdad, que amo. Este he estado subiendo videos que la verdad me divierto bastante haciendo y también editando y me motiva muchísimo porque ya quiero editarlo, ya quiero verlo, ya quiero subir el video para que vea be, pueda ver, perdón, para que pueda ver sus reacciones. Este, y he estado muy feliz con los videos que subí en la semana pasada, de hecho, hace 3 días el sábado subí un video en donde probé unos productos de belleza asiáticos y me encantó ese video solo porque me divertí bastante haciéndolo. Y también me encantó sus reacciones. Cuando lo subí no sabía lo chistoso, lo cagado que estaba. Hasta que vi sus reacciones y sus comentarios. Me estaban diciendo que amaron el video porque estaba tan chistoso. este Me recordó mucho de los tiempos de cuando hacía YouTube sin pensar demasiado en lo que otras personas pensaban de mí. O lo que... este los, los, Las vistas y cosas así nada más lo subía porque lo quería subir y lo hacía así muy naturalmente y lo extrañé muchísimo y creo que estoy regresando un poquito otra vez a las los primeros días de mi canal de YouTube no estoy muy emocionada y si aún no lo han visto vayan a verlo pero pues aquí nada más siento que tuve como un poquito de tiempo para reflexionar para ver cómo mejorar mi contenido, les había también preguntado en mi Instagram que me den consejos, qué piensan de mi contenido, por qué me empezaron a seguir, si han aprendido algo de mí, si he sido una buena influencer, eh, si mi contenido les ha sentido, ayudado a sentir mejor, pues les ha hecho, no sé, por lo menos hacerlos sonreír mientras que me ven aprender de algo, sentir algo, este quiero saberlo todo y muchos de muchos de ustedes de hecho me dijeron que por los dos canales este han aprendido mucho de cómo cuidarse mentalmente, físicamente, este también divertirse y que por mis videos a veces cagados, <ríe> chistosos, o mis historias nada más les hacen sonreír o reír este, y disfrutan mucho de mi contenido y quiero seguir haciendo contenido así para ustedes. Así que muchísimas gracias a todos los que siempre siguen aquí este desde no sé cuándo Estuvieron aquí este, en este canal, pero ya estamos en 2022 y es otro año para seguir creciendo como personas, no solo el canal de números, pero digo, creciendo así como persona, como youtuber, este mi trabajo, esto siendo mi trabajo, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Eh, y sí, gracias por siempre ser parte de mi proceso, de mi aventura, eh, de mi vida básicamente Pero sí, feliz año nuevo chicos, en serio espero que todos ustedes hayan tenido un fin de año y año nuevo hermoso Con sus familiares, amigos, parejas, novios, novias, lo que sea este, Y yo quiero contarles un poquito de cómo fue mi año nuevo uno fue uno de mis positivos. No sé si se acuerdan cuando les dije hasta en Navidad o antes de Navidad que yo solo quería un fin de año tranquilo porque el año pasado en diciembre, creo que desde noviembre, diciembre, los dos últimos meses fueron como los peores dos meses de 2021 mentalmente. Este, y solo quise, solo quise como algo tranqui. Nada más quise estar con familia. Quise sentarme a reflexionar un poquito, eh, pero tampoco pensar demasiado porque, pues, ansiedad. Eh, y creo que, bueno, les cuento de, de esto un poquito más luego, pero en mi año nuevo, este, de hecho subí un vlog de mi año nuevo de los, sí, de, del 31 de diciembre al 1 de enero este, en mi segundo canal. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Creo que es uno de mis... Vlogs favoritos, la verdad Pero fue porque Fue una noche muy, muy tranquila Otra vez, como les digo Me la pasé con familia Tuvimos una cena Y antes de ir a la cena Mi mamá y yo fuimos a comprar comida y todo eso A el súper este, Y las dos cocinamos alambre, No sé por qué Íbamos a comer como pasta, steak, cosas así Como carnecita, eh, pizza, algo así pero este año, no sé por qué, pero creo que fue porque no se sintió como un año nuevo, no se sintió como los días festivos normalmente, pero nuestra familia y yo como que queríamos comida más, no sé, como que no queríamos demasiado, no queríamos cocinar así algo loco ni nada. Así que mi mamá de la nada dijo: ¿Por qué no hacemos ese alambre que hiciste para tu video? Entonces decidimos cocinar alambre, comida mexicana. Teníamos nuestros taquitos, teníamos nuestros tacos, tortilla, hicimos pico de gallo. Eh, y la verdad, nada más nos sentamos a cenar y luego esperamos hasta las 12 de la noche, que fue como. Fueron como cuatro horas esperando. No estábamos ni tomando, ni jugando juegos. O sea, no, fue una noche demasiado tranquila hasta el punto de que mi papá se fue a dormir temprano. Ya no pudo más. <ríe> Pero nos sentamos enfrente de la tele con nuestras uvas y esperamos, estábamos hablando un poquito y ya. Eh, en la tele ya cuando fueron las dos, las once, que cincuenta y algo, nos salió como, como un countdown. Estaban haciendo afuera... Ay, no me acuerdo dónde... No me acuerdo dónde es aquí en Corea, en Seúl. Creo que es como el Han River, que se llama el Hangang, que es una de las cosas más famosas aquí en Seúl. Ahí creo que estaban haciendo como un show de drones y lanzaron drones y así, y estaban haciendo un show súper cool y lo, estaban, lo, lo tenían en la tele. Entonces, con eso hicieron el countdown. Y literalmente fue así de que estamos hablando, nada más veo la tele y dice... 8, 7, yo, oh my god, ya empezó 3, 2, 1 Y fue lo más tranquilo Porque normalmente es como 3, 2, 1, feliz año nuevo Y todos abrazándonos, gritando, música, tomando, así Pero esta vez fue nada más así de que 3, 2, 1, yo, mi hermana y mi mamá Nos vimos, nos abrazamos Comimos, traté de comer mis uvas Pero estaba la verdad muy muy llena y justo después de abrazarnos fue de que, ay, feliz año nuevo, las amo, chicas, vamos a dormir. <ríe> y nada más me fui a dormir así, eh, tenía muchísimo sueño igual, y como que no sé, no se sintió nada así como tan especial, creo que, no sé por qué, pero este año nada más empezó sin expectaciones, sin, sin ninguna emoción así como emocionante, no fue emocionante no fue nada así, nada más fue otro año, otro día otro año, tipo eh, pero también o, obviamente muy agradecidas de estar aquí otro año ¿no? J todas juntas y bueno, fui a dormir mi novio que estaba en su casa, el, mi novio que les siempre les digo, viene de una familia bien coreana, ellos como les había dicho, ellos no celebran navidad en su casa como que tampoco celebran eh, el año nuevo, él siempre solo ha celebrado el año nuevo cuando está conmigo, pero este año decidí quedarme con mi familia y él se quedó también con su familia. Entonces, él se fue a dormir como a las 9 de la noche. <ríe> este, le mandé un mensajito y todo. Eh, ¿Qué creen? Que este año 2022, en mayo, ya, es, ya estaremos juntos por cinco años. Tanto tiempo. Y cuando ya llevas tanto tiempo en una relación... Creo que como que no me gusta, pero es fácil de dejar de festejar esas cosas especiales juntos. Nada más porque es como ah, otro año, ¿no? Este, así se sintió este año, no sé por qué. Pero bueno, el siguiente día, de hecho, fue lo que hizo mi año nuevo un poquito más especial. Y fue que el siguiente día, que fue el primero de enero... Me desperté bien, bien temprano. Nos despertamos como a las cuatro y media, 5 de la madrugada. No me acuerdo, neta, no me acuerdo de la última vez que me había despertado así de temprano. Pero me desperté y fuimos a ver el primer amanecer con unos amigos. Estos amigos, básicamente los conocí por mi hermana. Son amigos de mi hermana y son unos amigos, wow, en serio, este, son uno de los mejores amigos que puede tener mi hermana, estoy muy feliz de que ellos sean los mejores amigos de mi hermana porque los amo Y también muy feliz de que he podido conocerlos y ser también amigos de, con ellos eh, Pero uno de ellos, de hecho salió de mi canal, es un argentino coreano y la otra es coreana mexicana como yo porque Estaba en mi escuela desde chiquita, la con nos conocemos desde chiquita en México, pero mi hermana no pudo ir, se sintió mal, entonces solo fui yo y esos dos amigos, pero fuimos a un lugar, la neta, chicos, hasta en el vlog se los digo, no sé dónde fuimos, soy pésima con la geografía aquí en Corea, eh, pero fuimos a este lugar para ver el primer amanecer, no me acuerdo la última vez que había ido a ver el primer amanecer de nada, o sea, no, nunca he hecho eso. Y fue una experiencia muy, muy bonita, muy tranqui. Como que creo que fue la primera vez que tuve un año nuevo tan... tan bonito así en el sentido de que cada año siempre estaba con amigos, familia, tomando mucho y el siguiente día resaca y como que ya, así es. Fue como una fiesta y ya. Pero este año... Aunque no tuve una fiesta así grande, aunque no estuve con muchos amigos y no fue algo grande con muchas personas y música y todo eso, eh, se sintió más especial solo porque creo que fue un año en donde pues me senté sola a reflexionar un poquito más de cómo fue el año pasado, de mi salud mental y todo lo malo que me ha ido en los últimos meses y Cómo es que quiero estar viviendo en 2022 y en mi futuro. ¿Cuál es mi presente y en dónde estoy ahorita en, en esta vida en que estoy viviendo, no? Fue, fue un año, fue un, perdón, fue un año nuevo especial solo porque pues fue diferente y no sé si. No sé qué está pasando conmigo, pero siento que estoy cambiando bastante. Antes era una persona que siempre era de fiesta, fiesta, fiesta, y ahora como que ya quiere estar en mi casa tranqui, en mi cama, leyendo un libro o algo sola. Pero sí, eso fue mi año nuevo. Si quieren verlo más en detalle, pueden ir a ver mi vlog. Por favor, vayan a verlo, la verdad. Me encanta muchísimo. Otro positivo es que hablando de mis blogs, es que como ustedes, muchos de ustedes saben, es que tengo un segundo canal que empecé el año pasado y ese segundo canal lo empecé para tener un canal en donde no tengo que pensar en vistas, en donde quiero subir lo, puedo subir lo que quiero subir, blogs, de lo que sea, o sea, de lo que sea, sin importar quién lo iba a ver. Porque me acuerdo que al principio de este canal, que se está creciendo bastante rápido, cada vez que subía un video así de Corea me iba bien. Y luego, si subía un blog de día en día normal sin hablar de Corea, como que me iba mal. Y había muchísimas personas que me estaban diciendo que me seguían por el contenido de Corea, Corea, y no me seguían por los blogs. Y había otras personas que solo me seguían por los blogs, pero no me seguían por el contenido de Corea. Entonces, es por eso que dividí este canal y e hice otro canal eh, que pueda hacer de lo que sea. O sea, más me di cuenta que hay gente que me siguen en ese canal porque en serio solo quieren ver mi día en día. Les gusta cuando nada más me siento a hablar con ustedes en la cámara, hablar más de la salud mental. Que no sea un podcast así de largo, pero así nada más X cuando me siento en ese día, justo así enfrente de ustedes, literalmente lo más vulnerable. Eh, y. Ese, otra vez les digo que ese canal no pensé llegar a ningún número, nada más fue para mí expresarme, subir videos de mi día en día y ver a dónde llega eso, porque pues, no sé, eh, poder darme más oportunidades tal vez, o si no, pues X, ahí están todo, todos mis recuerdos, pero eh, llegué a 70.000 suscriptores en ese segundo canal. Ya sé que es muy poquito comparado a este canal, pero... Aún así, se me hace loco que tantas personas me estén viendo y me estén viendo literalmente lo que hago todos los días. Eh, y también lo que me hace feliz es que en ese canal he podido experimentar mucho con mis lenguajes, mis idiomas. Y ahora que estoy subiendo más videos en coreano, en subtítulos en coreano y en español... Me he dado cuenta que hay muchos coreanos también interesados en español y en esta cultura y estoy feliz de que hay muchos coreanos, bueno, no muchos, pero hay algunos coreanos que me empezaron a seguir ahí también y que tal vez, pues, no sé, pueda, pueda tener más oportunidades ahí, ¿no? Este, y sí. Por si aún no me siguen ahí y quieren saber, siempre estoy subiendo contenido ahí que amo otra vez. Son vlogs, son muchos, es mucho contenido de maquillaje, de belleza, fitness y de todo. Otro positivo, pues seguimos vendiendo tuyo en Mercado Libre. Eh, así que si ya estás en México y aún no has comprado tus mascarillas de tuyo, por favor vayan a ir a comprar sus mascarillas, se los juro, es uno de los... Ay, no, no sé ni cómo empezar, cómo, cómo me siento con eso. Les mandé algunas mascarillas a algunas de las influencers que conozco o con las que he hablado que están en México y estoy muy feliz de que ellas también y ellos, ellos y ellas me han ayudado bastante y también como que me han felicitado desde allá en México y estoy muy emocionada, ya quiero poder ir en 2022 a México para no solo trabajar en tuyo, pero también hacer contenido y conocer a muchas otras personas, incluyendo a todos ustedes. El último positivo, tenemos muchos este, este, esta semana porque, pues, eh, fue que... Creo que es porque es enero, es el principio de enero, y el año nuevo siempre. Es una excusa muy buena para poder ver a amigos que no he visto en mucho tiempo. Y el viernes, la semana pasada... Este, vi a unas amigas que eran mis roommates, mis roomies eh, cuando estaba en la universidad, eh, eran mis mejores amigas y aún no son nada más que pues con trabajo, con cada persona tratando de vivir esta vida, a veces dejamos de hablar y no nos habíamos visto las cuatro todas juntas en como cinco años, se los juro, o sea, Separadamente si hablamos, si nos vemos, pero así las cuatro todas juntas fue la primera vez y esta semana entera otra vez tengo muchos muchas muchas cenas con varios amigos que estoy muy emocionada a poder verlos, ¿no? Y ahora tengo los negativos de esta semana, diría, hay que decir negativos de, de este año nuevo. Que suena raro, porque normalmente cuando hablamos de un año nuevo es como, da una da un sentimiento de mucha esperanza, de que todo va a estar mejor, de que, de que este año va a ser mejor que el año pasado y que no sé qué, pero... Creo que ya han sido varios años que he sentido que no ha sido mejor o no ha sido lo mejor para mí Y como empezando un año nuevo, esa esperanza, bye, ya no lo veo, aunque suene muy triste Creo que es mucho de la realidad de que todo, o sea, no sé por qué siempre cada año es como Sí, este año va a ser mejor, va a ser lo mejor, pero... Tal vez no es lo mejor y tenemos que aprender a estar bien de que no todos los años, no todos los días, no todos los meses, no solo porque es un año nuevo, todos nuestros problemas se van a puff, desaparecer. Y creo que está bien saber eso, eso es la realidad, no solo porque un día cambió al otro del 31 al 1 de enero, significa que tu vida va a cambiar drásticamente, que todo va a estar mejor, que tus problemas en tu mente, lo que sea que tengas, en tu vida ahorita todo va a cambiar, porque no es cierto. La vida cambia a, a algo bueno, lo mejor, pero no porque un día cambie al otro, pero porque tú tienes que echarle ganas, ¿no? Tú tienes que echarle ganas eh, con tu mente, pensar que todo va a estar mejor, pero también actuar en ello, no solo de decir, ah, ok, está bien, ya, ya pasó otro, ya se fue ese año, así que ya va a estar mejor, ya todo va a estar bien. No, no, no, o sea, tú tienes que en serio actuar y hacer tu, tu parte para que se mejore tu año o tus días o tus meses o tu, tu salud, mental lo que sea que quieres trabajar en el siguiente año, pero es tú trabajando por ello, ¿no? Y por eso siempre tenemos metas y todo eso cada año, pero creo que cada año… Pensé, solo pasaba pensando, uff, va a mejorar, va a mejorar y nunca mejoró. Y este año fue de que ni quiero pensar, no quiero darme la esperanza ni, ni nada porque no quiero dece decepcionarme. Pero creo que hablé demasiado ahorita. O sea, tenía como una lista de todo lo que iba a decir primero, pero como que ya lo mezclé hablando con ustedes. Pero uno, uno de los negativos, regresando al principio... Es que chicos, ya tengo 28 años aquí en Corea 28 Y se me hace muy chistoso. Porque en todos los videos Todos ustedes siempre me dicen que me veo Como de 18 20 He escuchado hasta 18 He escuchado 20, 25 Máximo 26 Pero que Neta, tengo 26 internacionalmente en México Pero aquí en Corea ya tengo oficialmente 28 años Cumplí 28 años en Corea el primero de enero Y me siento más vieja que nada Ya sé que 28 es aún muy joven 26 aún más joven Pero no sé por qué Pero al ir más cerca a los 30 Como que sí se siente una diferencia Porque creo que los tus años de los 20 es algo tan especial y tan algo que como que muchos romantizan tus 20s no y siento que como eso ya se va acabando para mí siento que necesito aprovechar de estos momentos cuando tengo 20 años pero en México otra vez ahorita tengo 26 años internacional en México pero en Corea ya estoy más cerca de mis 30 años como les digo aquí en corea literalmente te sientes más vieja porque la edad es algo tan diferente es algo más como importante ya sé que muchos de ustedes como no han vivido en corea y no son coreanos tal vez no entienden la diferencia o la importancia de la edad tanto como yo pero porque es algo cultural y es algo que es muy difícil explicárselos para que ustedes lo entiendan al full porque obviamente es, tenemos experiencias diferentes y ustedes no han vivido esta vida como siendo coreanos, pero para, hacer, para hacerlo más fácil para ustedes es que aquí en Corea la edad es muy difícil, muy, ay, perdón, la edad es muy importante, otra vez, y aquí, aunque muchos de ustedes piensen que, ay, tienes 28 en Corea, pero en realidad tienes 26, así que eso no vale, es que así también lo pensaba yo hasta que vine a Corea a vivir todo en nuestra sociedad, cada vez que hablas con alguien le preguntas cuántos años tienes, este... O sea, todo aquí en Corea, excepto por papeles oficiales o en los hospitales y cosas así, hablas y dices con tu año coreano. O sea, que se siente, aunque sé que no tengo 28 años biológicos, <ríe> o sea, no he vivido esta vida 28 años, por 28 años sé, lo sé, pero aún así en mi mente ya tengo 28 porque tengo 28 aquí en Corea O sea, aquí en Corea si hablas a alguien Les digo que nací en el 95 Todos dicen, ah, tienes 28 años Es algo que ya todos como que está decidido y aceptado Y por eso cuando les digo que me siento vieja por tener 28 años Es porque aunque no tengo 28 años Aquí en Corea en donde vivo sí lo tengo Y por eso sí me siento así Es muy difícil explicarlo Pero bueno eh, les quería explicarles un poquito de esto porque hay muchísimas personas que se confunden cuando les digo que tengo dos años de diferencia de mi año de mi de mi edad normal internacional ya no sé qué es normal <ríe> ya saben cuando por ejemplo en Estados Unidos que ahí en los Estados Unidos usan diferentes como métricos por ejemplo en, en, afuera de Perdón, afuera de Estados Unidos hoy no puedo hablar. Afuera de Estados Unidos, incluyendo Corea, México, todos decimos metros, kilómetros, eh, ¿qué más? Cosas a centímetros, este milímetros. Eh, y en Estados Unidos ellos no usan metros, usan como yard, usan feet, inches y es algo así tipo ellos usan su propio sistema de métrico nosotros no lo entendemos porque ellos los estadounidenses usan otra cosa totalmente diferente que todo el resto del mundo pero es igual aquí en Corea para medir el, el año este la edad usamos otro sistema y así es el sistema y pues así lo tenemos que aceptar no eh, es difícil de entender pero lo aceptamos por qué porque es una cultura diferente es otra tradición y aunque no lo entiendas, nada más lo aceptas Así que eh, muchas personas me preguntan por qué, por qué es así Y cómo es que se calcula, porque les interesa Muchas personas de hecho quieren saber su edad coreana Así que aquí les doy una explicación La verdad, aunque he vivido aquí en Corea por tanto tiempo Y entiendo, entiendo que es diferente, entiendo lo que es y siempre me lo explican Como que nunca se me mete bien en la cabeza y, y no sé cómo explicarlo bien Así que decidí sacar la información de un blog Que se llama Blog La Banana Gracias, Blog La Banana <ríe> Por esta información Ahorita se los leo Creo que leyendo esto se les, les va a hacer más fácil entenderlo más que yo tratar de explicárselos. Así que bueno, la base del sistema de la edad coreana es que cuando un bebé nace ya tiene un año. Basándote en la edad internacional hasta que no pasan 365 días desde tu nacimiento, no cumples el primer año de vida, pero en Corea esto no es así. Ya naces teniendo un año, pero hay más variables de tener en cuenta. El primero de edad Perdón, el primero de enero los coreanos suman un año a su edad actual, es decir, el primero de enero de 2022 se sumará automáticamente o se sumó automáticamente un año a la edad de las personas con nacionalidad coreana, yo. Es importante destacar que la edad coreana actualmente se utiliza solo a nivel social como les dije a nivel social pero neta a nivel social todos lo usan las administraciones y los trámites oficiales tienen en cuenta el sistema de edad internacional obviamente porque con eso tienes que estar exacto por ejemplo si vas al hospital y te dan un documento o lo que sea tienes que escribir tu nombre eh, internacional y aquí en coreana lo llaman man y entonces te preguntan cuál es tu edad man <ríe> y lo dices y ya. O nada más escribes tu edad y tu cumpleaños y ya así se calcula. Perdón, el año en que naciste y tu cumpleaños. Pero bueno, seguimos. Por otro lado, la gente joven ya utiliza generalmente el primero de enero como fecha en la que se añade un año a su edad actual. Por la cual, otra vez, este año ya tengo 28. Y les digo, por ejemplo, yo el año pasado, para explicar con mi edad un poquito mejor. Yo el año pasado, 2021... Julio 17 cumplí 26 años internacionales, pero como en enero de 2021, o sea, antes de mi cumpleaños ya había cumplido 27 en Corea. Entonces el año pasado antes de julio tenía 27 en Corea, 25 en México, pero en mi cumpleaños el año pasado cumplí 26 en México, seguía 27 en Corea porque aún no había pasado un año. Este año, el primero de enero 2022 cumplí 28 años aquí en Corea, mientras ahorita sigo teniendo 26 años internacionales porque pues aún no es mi cumpleaños, no ha pasado mi cumpleaños, entonces qué eso significa que este año 2022 julio 17 ya tendré 27 edad internacional, pero seguiré teniendo edad coreana 28. Hasta el primero de enero de 2023 Si ¿sí me entienden Por eso es que ahorita tengo dos años más Que mi edad internacional Pero normalmente la diferencia es solo por un año Otra vez hay otras, otros casos en donde Hay gente que nacieron el 31 de diciembre Cumplen y luego el primero de enero otra vez cumplen y eso se vuelve otro rollo que yo tampoco entiendo y muchos coreanos aún tampoco lo entienden Este, pero para que sepan, normalmente personas Nada más aquí en Corea si les preguntas ahorita, o oh, oh, sea, este, en año nuevo es como todo un Una broma, un chiste donde todos dicen, ah no están felices de que llegó el año nuevo porque es otro año donde envejecemos, ¿no? Este, no es como algo, ¡wow, año nuevo! Es, ¡año nuevo! Ya somos más viejos, ¡wow! <risa> no sé desde dónde empezó esto, no sé la historia de esta cultura, pero es algo que ya he vivido aquí por nueve años, ya me adapté, ya tengo 28, eh, y normalmente cuando me preguntan cuántos años tienes, ahora ya digo mi edad coreana porque pues con eso vivimos aquí. Pero aparte de, de que tengo 28 años, les quise contar un poquito más conectado a lo que les empecé a contar aquí ahorita en el podcast antes de esto. Fue que última cosa negativa del año nuevo fue que este año al empezar sentí creo que más ansiedad que nada fue la primera vez que sentí tanta, tanta ansiedad al principio del año y sé que es porque los fines de 2021, los últimos meses de 2021 fue cuando eh, aprendí que estoy yendo por, o tengo problemas de ansiedad este, que antes no tenía. El año pasado fue cuando mi ansiedad se puso peor y tuve varios ataques de ansiedad que nunca he tenido hasta el año pasado y por eso creo que fue la primera vez ahorita este año que sentí mucha, mucha ansiedad al principios. No se sintió como un año nuevo, como les dije, porque creo que se sintió como mucha presión de tener que tener un año bueno. Eh, como que me dio mucho miedo seguir adelante y después, no sé, después de pensar por un rato, creo que es porque... Desde 2020, diría 2021, he llegado a cumplir mis metas y deseos cada año y eso suena increíble, ¿no? Y sí fue, pero me di cuenta que, que mis metas siempre eran algo tan como, no real, pero como tangible, así se dice tangible, tangible, ¿no? Como, por ejemplo, llegar a cuantos suscriptores, aprender algo, manejar, eh, crear algo que era tuyo y cosas así. Y como llegué a cumplirlos en muy poco tiempo, gracias a Dios, sí fue algo que estoy muy agradecida. Pero por eso llegué a sentirme como muy vacía de adentro. O sea, sentía que ya no había más que hacer, no sabía, o sea, estaba como muy perdida. Y siempre... Esto lo escucho mucho de que siempre cuando tu vida profesional te va muy, muy bien, tu salud mental está muy de la shit y creo que eso es lo que me tocó. Y también siempre dicen que el dinero no te, no te hace feliz, el dinero no, no te da felicidad. Y creo que sentí un poquito de eso solo porque, aunque no digo que tengo mucho dinero y aunque no digo que porque cumplí mis metas significa que ya tengo más dinero, ¿no? Pero porque cumplí muchas cosas de mi trabajo que he querido desde tanto tiempo, siento que muchas personas de afuera que no me conocen dirían que lo logré, que tengo todo, todo lo que quería desde antes y que logré. Ya, wow. Pero con que aún siento que no, no sé, me siento muy vacía en todo, me siento... Perdida, me siento. No sé, siento que ningún número me va a hacer sentirme como yo otra vez. Ningún. O sea, de número de seguidores o suscriptores de eso digo. Ningún otra vez, número. O ningún dinero. Ya no puedo hablar. Dinero tampoco me va a hacer sentir así. Hasta siento que es. Aunque llegue al nivel de quién sabe, como de Charlie, de Emilio, de, de alguien súper famoso ahorita, aunque llegue a ese punto en mi trabajo, siendo youtuber, siendo influencer, aunque llegue a ser la, más, la persona más, más famosa, sí, obviamente me va a hacer feliz, como ahorita me puso muy feliz y orgullosa de poder llegar a mis metas, sí, pero aunque llegue a hacer eso, no vas a no, Eso no significa que vas a estar feliz al 100%. No solo porque logras algo, a tener dinero, a tener una reputación o algo, significa que vas a estar feliz, ¿no? Y con que sentí un poquito de eso el año pasado. Y me, como me siento tan vacía en todo y me dio mucha ansiedad al principio porque no quiero sentirme así este año, entonces... Yo estaba pensando en qué tengo que enfocarme más, ¿no? Si me tengo que enfocarme en mi felicidad, si me tengo que enfocarme más en mi trabajo, porque pues creo que estos son los años en donde le das a todo para poder llegar, ¿no? O si eso en serio es saludable, ¿no? No sé, pero... Este año es la primera vez que, la verdad, decidí no escribir ninguna meta o o no sé cómo pensar en mis metas cada año siempre ustedes me han visto en mis vlogs cada año escribo metas cada año decido en mis metas en lo que me propongo hacer este año y literalmente voy haciéndolo y por eso muchos de ustedes me dicen wow estoy muy orgullosa o, wow este cómo le haces para llegar a tus metas este año Voy a tratar de hacer algo diferente. Por primera vez en mi vida decidí no tener metas del año. Tal vez tener metas sí puede ser saludable, obviamente, para poder ayudarte en, o motivarte, ¿no? Pero yo como una persona que en serio hago todo lo posible para llegar a esas metas del año, <risa> este, me he, he sentido que tal vez... Eh, uh, no es tan sano Hacerlo así Porque empiezo a Olvidarme de De mi salud mental De todo lo importante O sea, mi felicidad, primero que nada Mi salud mental eh, Lo que en serio es importante O sea, llegar a este número de suscriptores es, es tan... La verdad, si lo pienso, no es tan importante Como para estar olvidando mi salud mental ¿No? Trabajar tanto, tanto, tanto para llegar a un número y luego, ¿qué? Llego a ese número y luego, ¿qué? ¿No? Así siempre me quedo. Entonces, tal vez este año quiero enfocarme más en metas que son más saludables. Por ejemplo, aunque no sean metas muy en detalle, en, en específico, como les dije antes, quiero como ser más saludable, hacer más ejercicio, poder ser más feliz y enfocarme en mi salud mental. Pero otra vez, no quiero no quiero poner metas de números ni cosas así porque la verdad creo que luego me, no quiero decepcionarme a mí misma, no quiero trabajar súper duro para algo que luego como que digo, y ya, ¿y esto qué? O sea, ¿qué me está dando? Obviamente, obviamente no estoy diciendo que ustedes, o sea, el número de suscriptores no importa, obviamente sí es algo muy importante para mí, para mi trabajo y mi, mi vida de trabajo profesional, pero cuando viene de mi salud mental, eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Este, a comparación con mi salud mental, qué tan importante es y por qué me he estado sintiendo tan vacía. No sé si muchos de ustedes me pueden entender con, con este problema que he tenido. Pero no sé, no sé qué quiero decir, la verdad. <risa> creo que estoy tratando de muy... Estoy tratando ahorita de tratar... Ya no puedo hablar. Estoy tratando de hacer que me entiendan y cómo me siento y cómo justificar cómo me he sentido y por qué me he sentido así. Pero creo que la verdad estoy haciendo un... No sé, no lo estoy haciendo bien. No me estoy expresando muy bien. No sé qué más decir. Porque sé que muchas personas o no me van a entender o sí me van a entender. Y a ver, me da miedo de que diga algo que, que como que luego no me entiendan y se ofendan por algo que no fue mi intención. Así que bueno, espero que me han entendido. Si no, pues hay que olvidar que les dije todo eso. Pero, pero sí, quiero saber a ustedes cuáles son sus metas, si ustedes tienen... He notado y he realizado que está bien otra vez no tener o no querer tener metas este año o ningún otro año, así que aprendí algo nuevo. Yo siempre, año, fue alguien, yo siempre fui alguien que decía, tienes que tener metas, tienes que proponerte a hacer algo, la, la, tienes que motivarte, blah, blah, blah. pero no. Este, si no necesitas eso, no lo tienes que hacer, tú haz tu, lo tuyo en tu propio paso y tiempo, ¿no? Pero bueno, ya. Ay, creo que hablé demasiado, chicos, demasiado, demasiado, este, y ya vamos a escuchar a ustedes hablar, por favor, porque, uff, uh, ya me cansé de estar solo hablando de eso. <risa> vamos a escuchar a nuestro primer mensaje de voz. Hola, mi nombre es Marisol, tengo 19 años, soy de México, y me gustaría saber... ¿Qué es lo que hace un coreano para saber que están formalizando la relación? Eh, aclarando con personas que pues, ya tuvieron relaciones anteriores y que pues, ya llevan un tiempo separados. Porque el chico que estoy conociendo es divorciado. Se, está, se divorció hace poco. Ya llevaba en proceso de divorcio un largo tiempo porque pues estuve en el proceso de divorcio con él. Y quiero saber si. Realmente quiere algo más serio conmigo O solamente está jugando O tal vez solamente quiere algo más De light Gracias Adiós Y quiero añadir que realmente Me encanta tu podcast Lo escucho en cuanto sale Y creo que Soy muy fan tuyo Realmente me das el valor Para Ser quien soy ahora y me ayudas demasiado con mis bajones. Porque sé que yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Gracias a ti. Porque sé que no todo en la vida va a estar bien. En serio, muchas gracias. Soy tu fan. Ay, gracias Marisol. Marisol. Nos preguntó. De algo de la relación, ¿no? Se me hizo interesante esta pregunta. Porque. Nos preguntó cómo son los coreanos. Y. Te voy a ser muy honesta, Marisol, es que es muy difícil para mí responder preguntas así porque para mí se me hace raro que generalicemos a que los coreanos van a actuar así, ¿no? En, una, en un modo muy específico. Es muy difícil saber solo porque son coreanos. No creo que hay una respuesta así de cómo son los coreanos, al igual que tampoco... Diríamos que hay una forma de cómo son todos los mexicanos, no o sé, sea, no normalmente no diríamos cómo los mexicanos son en una relación y que no sé qué, porque cada persona es diferente en una relación, cada persona y no importa de qué país eres, de qué cultura vienes, normalmente cada persona tiene como su propia forma de ser. O su propia forma de expresarse Entonces, la verdad, como coreana no, no te puedo decir una respuesta De cómo son los coreanos Porque para mí, con cada novio que he tenido Cada persona que he conocido Fueron tan diferentes Y la verdad, no creo que eso tenga nada que ver Con ser coreano, o mexicano, o argentino O lo que sea este, Nada más es por persona Pero lo que sí te quiero decir Como tu amiga Amiga como tú, tal vez, hermana mayor, hay que decir. Después de experiencias con varias personas y relaciones. <ríe> Cuando dijiste de que formalizar la relación, la verdad, no estoy súper segura de lo que dices o de lo que hablas. Si es de que, si esta persona ya se está divorciando, no sé si quieres decir si no estás seguro si él quiere ser oficial contigo. Si eso te refieres, no estoy segura, pero como dijiste que aunque se divorció, no estás segura si él está jugando contigo o no. Ese es el problema que veo yo. Que hombres que saben que te quieren, especialmente hombres, y no voy a decir solo hombres, de hecho, personas que saben que te quieren y están seguros de ustedes, van a enseñarlo de una manera u otra, con palabras o por su acción, si están seguros, si saben que te aman o te quieren. Cada vez que tengo amigos... O amigas que no saben o no están seguras si esta persona está lista para, para pues ellas O si esta persona les gusta o las ama, en serio Yo digo la verdad que es porque tal vez aún no te quiere o aún no te ama tanto como tú quieres que te ame O aún no está tan seguro de tu relación como tú quieras que esté Y por eso él aún no te ha enseñado ni, en sus ni por sus palabras ni por cómo actúa frente de ti porque yo pienso que viendo en mis experiencias y esto es personal es que todos los hombres con los que he estado que me han hecho dudar nuestra relación pensando no sé si él está aquí conmigo por, en serio que me ama o me, o me quiere y quiere estar en esta relación conmigo o si nada más está aquí pues para jugar como dijiste cada vez que pienso en eso o pensaba en eso y luego notaba que esa persona en serio no me quería en serio. O no, no sé que no me quería en serio, pero no quería estar en una relación. O no quería, nada más quería estar conmigo nada más, pues, por estar. Y luego me di cuenta de que con hombres, con novios con los que he estado por mucho tiempo, aunque por más que no sepan expresarse bien, si en serio piensan que quieren estar contigo y te quieren mucho, y están muy seguros de ti o tu relación, siempre, literalmente es interesante porque son las personas que más como se les hace difícil expresarse sus sentimientos, siempre me lo han enseñado, que sí quieren estar conmigo, de una forma u otra, no, sé, no, tiene, que ver, no tiene que ser con palabras diciendo oye, te quiero, quiero estar contigo, o nada de eso, pero es por cómo actúan o cómo son enfrente de ti, que luego dices, no, estoy muy segura que esto sí va a funcionar. Y nada más, ninguno de los dos empiezan a dudar de la relación porque están tan seguros de sí mismos. Y creo que eso es algo más sano que cuando tú estás ya dudando o no estás segura de, de él y de cómo él piensa. En vez de estar tratando de adivinar cómo son los coreanos y cómo es él, ¿Por qué no tratas de tener una conversación con él seriamente a ver qué es lo que está pensando? Porque tú también ahí estás esperando a que él te diga una respuesta, pero no, o sea, no esperes. Tú pregúntale, tú dile cómo tú te sientes y ve cómo él se siente contigo y con su divorcio y qué quiere hacer después de todo es, es, este proceso, porque me imagino que para ti, él también es muy difícil, pero también para ti esperándolo y viendo todo ese proceso ha de ser muy difícil, ¿no? Entonces, en vez de estar como adivinando y tratando de pensar si, o dudar de la relación, nada más ve y habla con él. Ten, tener una conversación seria, adulta, madura, es más... O, me, o mejor, creo, para la relación. Y otra vez, esto lo digo nada más porque he visto muchas chicas que siempre están como llorando por alguien que claramente no quieren estar con ellas. Y es muy triste decírselos, pero si lo estás dudando, probablemente es porque es cierto. Normalmente casi todos los hombres que he visto te van a decírtelo o te lo van a enseñar que quieren estar contigo. Este, toma, y, y, si no, y si no quieres pensar en eso, si no quieres como volverte loca pensando en todo eso, Nada más ve y ten una conversación. Eso es lo mejor que puedes hacer cuando viene en una relación con lo que sea. Novios, novias, amigos, familiares. La comunicación, la conversación es lo más importante que necesitas. Y ahí viene la honestidad, ¿no? Y todo eso. Entonces, ese es mi consejo. No tengo, otra vez, no tengo respuestas cuando me dicen cómo son los coreanos en tal cosa, porque no todos los coreanos son iguales. Ok, vamos a seguir con el siguiente Ya, realmente no sé qué decirte y me da mucha pena Pero solo quiero decir que me encantan todos tus videos En especial cuando cocinas, es demasiado cool Ay, gracias este, De hecho sí quiero cocinar más porque he visto He notado que les gusta mucho cuando estoy cocinando Y nada más estoy cotorreando con ustedes mientras que cocino Así que déjenme en los comentarios, quiero saber qué quieren que... O sea, ¿qué quieren verme cocinar más? Estaría también cool poder cocinar comida coreana para ustedes A ver si ustedes aprenden un poquito de mí Hola, ¿cómo estás? Bueno, mi pregunta es ¿Qué es eso que te motiva a vos para poder levantarte todas las mañanas? Porque no siempre todos tenemos eh, un gran día O nos levantamos con el mejor humor del mundo Entonces me gustaría saber qué es eso que a vos te motiva para poder levantarte en las mañanas y hacer las cosas, eh, para poder tener un día productivo, ¿no? Porque más allá de la perseverancia, creo que siempre hay más cosas. Así que me gustaría saber eso. Y te mando un saludo desde Argentina y espero que tú y yo puedas llegar acá también, porque de verdad quiero probar esas mascarillas. Ay, gracias. Justo cuando hablaste, no te quieras de Argentina. Pero sí, ya quiero que tuyo pueda. pueda lanzar tuyo afuera de México, pero veremos cuando pueda. Este, gracias, gracias. Nos pregunto qué me motiva, qué es lo que me motiva en días difíciles o nada más días que pues, no quiero salir de la cama, ¿no? La verdad, algo que me motiva es saber que tengo un trabajo que real, en realidad amo mucho y que muchas personas esperan para ver mi contenido o es, me esperan, ¿no? Aunque obviamente no soy como la la Arizona Ray, no soy la Charlie, no soy ni, ni la más famosa aquí ni nada. Sé que hay estas personas que siempre están e emocionados para ver mi contenido cuando cada vez que subo algo y al ver sus reacciones me emociona igual. Y por eso como que me apuro y me motivo para poder subir algo No puedo subir cada día, pero por lo menos subir como tres veces a la semana solo para ver eso, ¿no? Este, cuando no estoy motivada, la verdad, creo que lo primero que hago es busco algo que me guste hacer Puede ser como, no sé, una clase de potence ir al gym, comer algo rico o incluso a veces llamo a mis amigos de la nada. Por ejemplo, David siempre lo hago. <ríe> nada más lo llamo y digo, oye, ¿quieres cenar conmigo? Este, ¿Quieres comer conmigo luego? Y hago algo para salirme de la casa y luego así me siento un poquito más productiva y más motivada. Aunque no haga mucho ese día, nada más el punto de salirte de la casa no salirte de la cama especialmente porque mi trabajo no tengo que ir a la oficina o no tengo que ir a la escuela no tengo que ir como a un lugar en específico todos los días a un tiempo específico este es un poquito más difícil motivarme yo a mí misma porque yo soy mi propia jefa eh, y mi motivación creo que viene mucho de que otra vez la verdad me encanta muchísimo mi trabajo y lo que hago y me encanta hablar con ustedes y subir videos. Hay muchas personas que se sorprenden cuando les digo esto, pero a veces, a veces me, me doy cuenta de cuánto me emociono y cuánto me divierto hablar a la cámara y luego ver sus reacciones, o, o hacer crear contenido que me divierto demasiado y luego como que me pongo muy feliz. Y muy emocionada para nada más subirlo, ¿no? Este, A veces, la verdad, les voy a ser súper honesta, es que sí necesito encontrar la motivación para editar los videos. Porque eso sí da un poquito de flojera a veces. Pienso en el momento que voy a subir ese video, que he querido subir por tanto tiempo y ya como que lo hago. Entiendo otra vez que hay días que como que no quieres hacer nada y no tienes motivación... Hay días en donde no tienes motivación literalmente nada más porque quieres ser una huevona y hay otros días que no puedes porque nada más tienes un mal día, como tienes un muy mal día mentalmente, hay que decir. Creo que esos dos son muy diferentes. Cuando tengo un día que no es muy bueno y por eso no me siento motivada, a veces también siento que es bueno descansar y tener un día para ti misma. Pero si no puedes porque tienes que ir a trabajo o algo, la verdad es motivarte poco a poco, ¿no? Yo, por ejemplo, si tengo muchas cosas que hacer y aunque necesito un descanso, sé que necesito un descanso, a veces nada más no puedo porque tengo muchas cosas que hacer. Entonces, a veces lo que hago es pongo una serie de Netflix o una película o algo como al final del día que sé que me emocione y sé que quiero hacer luego, este Lo dejo para el final del día y digo, tengo que acabar todo esto, o por lo menos esto, no me presiono demasiado. Tengo que acabar esto para que me dé un regalo y pueda ir a hacer esto, lo que quiero hacer. Y así como que me motivo poco a poco, dándome regalitos, premios al fin del día. este Y un, y un regalo, muy un premio para mí al final, en la noche, siempre es... Como, no sé, ir a comprarme una mascarilla nueva. O poner mi mascarilla en la noche y como que leer. O ponerme una vela o algo así, ¿no? Algo, algo chiquito. Pero si no me siento bien mentalmente, a veces descanso. Si en realidad nada más no puedo salir de mi cama. Y hay muchos días que he notado que me doy ese día de descanso. Y descanso hasta que como las 4 de la tarde ya llevo todo el día en la cama. A las 4 me canso de estar tan triste y me canso de estar tan así de, de, de mal humor y negativa que decido mover mi cuerpo y olvidarme un poco. Y eso depende de cómo tú lo quieres hacer. Pero a veces yo salgo sola al a gym, salgo sola a caminar, salgo sola a, no sé, a ir de compras, ver una película sola, eso hago mucho, pero nada más trato de moverme un poquito más porque siento que a veces cuando descansas, estás en la cama pensando que vas a descansar, al final del día tal vez eso sea algo que empeore tu salud mental, entonces nada más como encontrar la motivación no es algo grande, no es un paso muy grande que debes de tomar, como... Tengo que encontrar la motivación, vamos a ir al gym, voy a hacer estos ejercicios, que no sé qué, por una hora y media. No, no, no. Es dar pasos a pasos, poquito a poquito. Puede ser que vas al gym, pero no tienes que hacer ejercicio por una hora y media. No tienes que hacer ese ejercicio que no quieres hacer. Si, te vas, a, si vas a ir al gym para motivarte, nada más estira un poquito, 20 minutos de estiramiento. Camina un poquito, camina 30 minutos y ya. Con eso vas a estar feliz. Sal. No tienes que motivarte a literalmente acabar un proyecto y hacer todas estas cosas al mismo tiempo. No, uno por uno, poco a poco, sin que te sientes presionada, porque con más presión, pues, menos vas a querer. Entonces, nada más darte un poquito de paciencia, amor, pero empujándote poquito a poquito, ¿no? Y eso ya aprendes a empujarte más y más al final, hasta que hay algunas cosas que vas a empezar a hacer sin pensar demasiado. Por lo cual una de esas cosas para mí es ir al gym y muchas de ustedes siempre me preguntan ¿Cómo encuentras la motivación para hacerlo? Y para mí no es la motivación, creo que ya es disciplina y, el, y como ya es mi estilo de vida y por eso no tengo que encontrar la motivación, nada más es algo que antes encontré la motivación paso a paso, poco a poco, hasta que se volvió algo diario. Y sí, espero que te haya ayudado de algo con eso. Vamos a seguir con el último mensaje de voz. Hola Ji, hace poco te descubrí y ya me vi todos tus videos y no me pierdo ninguno. De verdad que transmites una vibra muy bonita y aparte estás es muy linda. Uh -huh. eh, y me gustaría hacerte una pregunta sobre Corea, ya que creo que es uno de los países en donde más se consume carne. Y me gustaría saber si conoces a personas que sean veganas o vegetarianas O si sabes cómo es la situación allá respecto a ese tema Saludos Gracias eh, Ok En Corea Como me dijiste que somos coreanos Bueno, nuestro país es uno de los países que más se consume carne No lo sabía Pero... No estoy sorprendida. <risa> este, en Corea, la verdad, no he visto a ningún coreano, ninguna coreana vegana ni vegetariana. Tal vez sí he conocido coreanos que han vivido afuera de Corea desde chiquitos, como yo, este, que son vegetarianos. De hecho, conocí a una chica que vivía conmigo por unas... Un, no, de hecho... Sí, vivimos por un semestre juntas en, en la universidad. Fue mi roommate. Y ella fue vegetariana, vivió afuera de Corea, no me acuerdo de dónde era, pero era coreana. este Y ella fue vegetariana desde bebé. este cu Pero cuando vino a Corea se le hizo súper difícil para ella porque literalmente todo, todo aquí en Corea se come carne. Y muchas, lo creo que lo difícil es que sí se puede comer como vegetariana o incluso vegana, aunque sí es difícil Nada más lo más, más casi imposible para mí es que muchas, mucha comida coreana o muchas sopas o caldos son creados con pollo o carne y pues es cierto, mucho, mucho es de carne. Entonces, este para mí creo que si, quieres, si eres vegetariano vegetariana, vegano o vegana y vienes a Corea, va a ser difícil comer comida coreana y eso es la verdad. Este, pero sí hay restaurantes veg veganos, vegetarianos nuevos ahora que salen mucho y ya he visto bastantes restaurantes así porque veo que hay muchos extranjeros que vienen a vivir a Corea Y los coreanos saben eso y saben como que muchos tal vez no, no comen carne Y ya hay varios restaurantes De hecho, incluso antes había hecho un video en donde... Fui como ve vegana por un día y traté de ir a comer este, restaurantes veganos aquí en Corea. Lo único que digo es que a veces sí sé, sí es caro, pero sí eso es lo único que sé, de ser vegetarianos o veganos. Porque yo, aunque quisiera, no puedo ser. Amo la carne demasiado. <risa> Así que bueno, eso es todo por este episodio. Espero que les hayan gustado mucho. Creo que hablé de muchísimas cosas hoy. Solo porque siento que cada vez que no hago un episodio por una semana, la siguiente hablo demasiado. Espero que hayan escuchado hasta el final. Si sí han escuchado hasta acá, primero que nada, wow, gracias. Segundo, déjenme en los comentarios abajo. que hay que escribir una meta. No tiene que ser algo otra vez tangible, como dijimos. Puede ser algo tangible, si sí, así se dice, ¿no? Puede ser algo así nada más que quieran poder poder lograr este año. Yo voy primero. Yo este año, en serio, quiero trabajar mucho en mi salud físico también. Eh, quiero comer más sano. Es que eso es un problema mío, es que siempre voy al gym, soy parezco que soy muy sana y que no sé qué, pero como de todo, porquerías, y mucho. Entonces quiero dejar de hacer eso porque mi estómago me ha empezado a doler bastante Así que quiero comer más sano, tener una dieta más sana, ¿no? Eso es lo más importante para mí, comer, tomar mis vitaminas bien, tomar mucha agüita Esa es mi meta, así que ustedes díganme cuál es su meta igual Sigan mandándome más mensajes de voz por el cotorreo coreano Por favor, por favor, me ayudaría bastante si a las personas que han comprado mis mascarillas de tuyo Que vayan a dejar como un review, este, Mercado Libre o algo, eh, y también que vayan a visitar mi segundo canal, Jimuni, mi Instagram Jimuni, y ya, bueno, los quiero bastante y los veo en mi siguiente episodio y mi siguiente video en este canal, los quiero, bye!